La legalización de la marihuana en México ha sido un tema de debate y controversia durante décadas. Bienvenidos a Comunidad Pablo Luna. Desde su prohibición en 1940 hasta su legalización en 2020, la postura del gobierno y de la sociedad hacia la marihuana ha ido evolucionando. En esta línea cronológica se puede observar cómo las leyes y políticas en torno a la marihuana han ido cambiando en México. 1920. La marihuana se incluye en la lista de drogas controladas en México bajo la Ley General de Drogas. 1940. Se prohíbe la producción, venta y distribución de la marihuana en todo el país. 1960. Se refuerza la prohibición de la marihuana y se establecen sanciones penales más severas. 1980. La marihuana se clasifica como una droga peligrosa en México. 2009. Se autoriza el uso medicinal de la marihuana en el país. 2013, la Suprema Corte de México emite una decisión histórica, permitiendo a los ciudadanos consumir marihuana de manera personal y privada. 2018, se presenta una iniciativa de ley para legalizar la marihuana en todo el país, incluyendo su producción, venta y uso recreativo. 2019, la Cámara de Diputados aprueba la iniciativa de ley para legalizar la marihuana en todo el país, 2020 el Senado aprueba la iniciativa de ley para legalizar la marihuana en todo el país y la ley entra en vigor 2021, se implementan regulaciones para la producción, venta y uso de la marihuana en México. Como ciudadanos, es importante mantenernos informados sobre las leyes y regulaciones relacionadas con la marihuana en México. Además, podemos unirnos a la comunidad Pablo Luna y participar en la discusión y el diálogo sobre este tema. Juntos podemos ayudar a crear un futuro más justo y equitativo para la marihuana en México.